Ya, ya, ya. 2021 es el Rai, cumple las récords Encima de esas guitarras con beat ya, ya, ya, ya, ya. Quiero volar sin necesidad de dosis Quiero que sea el ritmo el que me ponga relax Quiero vivir de mi vida, disfrutar de toda mi life Quiero que se me recuerde en el hip hop como Tupac Y eso que me encuentro high, y luces son Sparline Hoy en contra del gobierno el sistema me pone mal, mal a bailar Me en esas caderas, la vida es mejor bailando Y que el aguante el que no quiera, que sin estar en tus labios Es lo que hay en tu lonchera, si el amor es para sabios Porque a mí me dio lo que era, lo que era Ya no soy en mi mente, le di de ley, y de ley Vas a buscar en Face, en París desde los 16 Highway, eso le llaman ley, eso le llaman ley son más corruptos que gerentes en la ley No busco mi poesía de di disfrazarme de gangsta Solo hago poesía rítmica y pues con eso me basta Hasta las pelotas de escuchar tu hate Te notas, notarás que anotarás de triple Como Michael Jordan, déjame que te ubique Ya que el beat es como pipe Difícil de creer, es como la saga de Rippen Diplay con el DJ, somos Verde Heineken Si preguntas Luego preguntas que me ven, que viene al parecer La y quedó al cien, que viene al parecer La pari quedó al cien Siente el calor de sonora, como dijo Juan Gabriel Siente las bandas sonoras, somos niggis con nivel Siente el calor de sonora, como dijo Juan Gabriel Siente las bandas sonoras, somos niggis con nivel Shalalalala, shalalalala tus problemas, solo siente el ritmo la la la olvida tu problema y habla tú mismo la ya disfruta tus problemas, solo siente el ritmo ya la olvida tu problema y habla tú mismo.